Es que es un tema pendiente, claramente, y, y el, el hecho de no tener respuesta hace que todo el tiempo esté la pregunta latente. Vos sabés que a mí me, me, me, a veces me pasa algo con este tema, que es cierto que siento que se lo toca con una liviandad. Muy liviandad. Y en realidad estás hablando de una persona que está Buscando desaparecida. A su madre. O sea, está no, no, no hay nada concreto sobre hay, la situación Hay de tres hijos que buscan a su madre. Claro, claro por eso te lo digo. Es... Pero viste, por ahí los medios me parece que lo hacen de una manera fría... Este, muy fría y, ah, yo me imagino lo que debe ser Vivir para Luis Miguel Por más fama y dinero que tenga Es tremendo Es terrible Es tremendo Es tremendo para un chico como Luis Miguel Que siendo muy joven Fue prácticamente separado de su mamá Por su padre Por buscarle una carrera exitosa uh -huh. Su padre fue durante muchos años Su representante, su mentor Su maestro de canto El padre era todo ¿No? Luisito Rey fue todo para, para Luis Miguel y eh, fue separado de su mamá durante muchísimos años. Y en un momento bastante complejo, en, en, en el medio de esa carrera eh, creciente y muy exitosa de Luis Miguel, cuando ya empezaba a viajar por todo el mundo, eh, desaparece Marcela Basteri, que era eh, la mamá de Luis Miguel. Desaparece en circunstancias sumamente complejas y... Eh, ...todos pudimos ver en la serie de Luis Miguel... ...cuando termina la primera temporada de la serie... Eh, ...serie que además hay que aclarar que estuvo... ...100% fiscalizada por el mismísimo Luis Miguel... Uh -huh. ...digo, cada cosa que se contó en la serie... ...Luis Miguel la autorizó para que fuera ficcionada... ...de esa manera... ...y la serie da a entender de que Luis Rey... ...el papá de Luis Miguel... ...asesina a su esposa... ...mamá de Luis Miguel y de dos hijos más... ...digo, eh, acá no hay un Luis Miguel buscando a su mamá... ...acá hay tres hijos buscando a su madre... ...desde hace 30 años... Eh, ...lo que se dio a conocer en las últimas horas... ...porque el, el hecho, el último lugar donde se la ve viva... ...a Marcela Basteri es España... ...¿sí? Venía de Italia... Va, ...viaja inmediatamente a, a España... ...para poder encontrarse con su hijo porque Luis Rey los había separado y no le permitía verlo a Luis Miguel, ella viaja a España y ahí se corta... Claro, ahí se pierde la, ahí, el ahí rastro. Se, ahí no. se pierde el rastro. No se sabe nunca más nada de Marcela Basteri. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Se ha encontrado en una fosa un cuerpo sin identificar que podría responder a Marcela Basteri por diferentes indicios. Podría... No, te, no te olvides que... Eh, Luis Miguel La ha buscado incansable Luis Miguel y sus hermanos Esto lo remarco todo el tiempo eh, Sobre todo su hermano más grande Han buscado a Marcela Basteri Durante muchísimos años Al punto de contratar A un servicio de inteligencia Que es el Mossad eh, Lo contrataron para poder dar con su paradero Y así todo no pudieron dar Con el paradero de Marcela Basteri Hoy se encuentra un cuerpo Sin identificar en España Que podría responder a la identidad de Marcela Basteri. Así que lo que se está esperando es un ADN. No se sabe cuánto va a demorar esto y qué trascendencia uh -huh. va a tener, pero lo que sí se sabe es que se está tratando de averiguar si es o no. sería el cuerpo de la mamá de Luis Miguel. Pues Así una que muestra, mucha, una mucha expectativa, se, ¿no? Se puede determinar, ¿no? Sí, sí, sí, es algo bastante sencillo, creo. Sí, también, ¿Viste que uno, lo mismo. Uno viste que no, no termina de saber del todo qué complejas sí, sí. pueden llegar a ser este tipo de situaciones, por lo legal uh -huh. y por otros motivos. Pero se supone que con un simple examen de ADN se, se sabría si eh, se está hablando de la mamá de Luis Miguel o no. Gracias.